No encuentro a Sila. Cada rato lo voy buscando y ya me apareció ya no me apareció más. No me apareció más Sila, chama. Vamos a ver. es ver si tú No sé. lo no parece nada. nada. no No Ya no está muy bien, la track. ¿Qué <risa> la Así ya pasó, porque yo venía ahí y no se fueron por todos Y yo me voy por todo, cuando de repente tanto ahorita Es muy voy guato Imposible No, porque uh. su Ay Dios Uf, hola. a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 Matar a mí, yo. Matar a mí. Yo, si, si, si, si, si, si, si, えい Ay Dios, que no lo que hace me ¿Ya こちら